Hola amigos del Canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. Y hoy, de verdad, porque ya llevábamos unas cuantas conocidas. Sí amigos, la de hoy es un slasher, tendremos muchísima sangre, mozas ligeras de ropa, increíbles actuaciones y unos diálogos más que épicos. Sin que nadie sepa por qué, un asesino enmascarado está matando a un montón de gente random con un arma... peculiar. Porque hoy, desde 1986, llega al Canal Random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 Barritas de cereales. Y si es posible, que no estén caducadas. <risa> Un año lleva. Está bueno igual. <risa> no me enrollo más dentro vídeo. La película comienza con seis gañanes que pillan a una chica y le roban la cartera. Total que unos meses después vemos a una señora tendiendo eh, ropa planchada al parecer y aparece una figura que no llama para nada la atención. Se dirige hacia la casa para hablar con su marido. Sin mediar palabra, le encañona y le dispara unos cuantos clavos. Te duele la cabeza. ¡Hala! ¡Muerto! <risa> ¡Oh, Dios mío! Lo ha matado tal y cual. Dimensión Masacre. ¿Qué? Dimensión Masacre, dice. <risa> ¡Ojo a la traducción! <risa> Al nivel de la película, vaya. Madre mía de mi vida. No entiendo nada. En fin, ahora veremos a dos idiotas que se van por el bosque para cortar leña. No tardará mucho en llegar un coche fúnebre, del que por supuesto se baja el asesino. Si a ese asesino se le ocurre aparecer, le estaré esperando con esto. Total, que el de la gorra se va a echar un pirili bajo la atenta mirada del malo. Entonces el asesino le encañona y... Un momento! ¿Lleva el visor del casco tapado con cinta aislante? <risa> ¿Estás de broma o qué? <risa> En fin, atentos a la reacción del Notas. Mierda. Es la hora de morir. Un poco. ¡Hala! ¡Muerto! Ahora va a por el otro, el valiente. ¡Hala! ¡Que te jodan! Ahora conoceremos a los protagonistas de la película, estos tres idiotas, que van a vivir gratis a una casa a cambio de arreglarla. Han venido pasando cosas raras en esa casa... ¿Han encontrado algunos cadáveres...? ¡Eso da igual! ¡Casa gratis! ¿Lo he hecho bien, hijo? El sheriff y el forense del pueblo investigan los asesinatos de los idiotas de la leña. Y por algún motivo que nunca entenderemos, invierten en la imagen del sheriff provocando un fallo terrible. Bueno, total, que han muerto por montones de clavos en toda la cara. Lo mismo que los otros. ¿Qué otros? Si solo ha muerto el calvo del principio, ¿de qué demonios hablas? Por si no os ha quedado claro, son unos absolutos inútiles, de ahí que nunca atrapen a un tío vestido así. El coche fúnebre entonces va por la carretera, y un autoestopista empieza a hacerle el fuck you. Llévame gratis, tal y cual... Panium, panium. Es bonito ver a alguien rezando en su propio funeral. Y el tío, con dos clavos en la mano, eh... muere. ¡Hala, que te jodan! No paran de aparecer cadáveres por la ciudad, y nuestros amigos no tienen ni idea de cómo resolver el caso. Uno de los motivos por los que amo este tipo de películas es el poco valor que le dan a la vida humana. Y si no me creéis, escuchad lo que dice el dueño de la casa. ¡Eh, hey, sheriff! ¿Qué hago con ella? ¡Vuelva y llévese esa basura de aquí! <risa> a la mañana siguiente, los pellizcabombillas están comprando materiales para arreglar la casa de una vez. ¡Imbéciles! ¡Olvidáis los recibos de los materiales! ¡Ah! ¡Esta es la chica del principio! A la que... le robaron la cartera... Total que aparecen unos moteros random buscando trabajo en la construcción y el hermano de la chica los manda a la casa de los idiotas Claro que nos veremos, seguro ¡Ho, ¡Oh, oh, ho, oh, oh! no soy nada sospechoso! Total que tras... 7 eh, años en moto llegan a casa de los idiotas y se ponen a hacer un picnic en su jardín pero enseguida se... distraen Estos se van a lo suyo, pero a ver si alguien me explica qué demonios pasa aquí A ver, enciende el porrino le da la vuelta. Ahora chupa la parte que quema. ¿Y se come en el hocico con el porro en medio? <ríe> no entiendo nada, de verdad. Bueno, primera norma del slasher. Quien riega el helecho, muere. ¡Hala! Más clavos. Si es que os lo he avisado. Ese es el fin de toda historia de amor. Por lo menos, este es el fin de esta historia de amor. Ha sido una penetración maravillosa, y ahora no protestes. El del bigote se preocupa por sus amigos, y va a buscarlos. ¡Uy! ¡Qué susto! ¿Es usted un poli? ¡Dios! ¡Es que alguien tan tonto merece morir! Ponte ahí que te mate tranquilamente, y no te defiendas. Y otro que muere por un clavo en la mano. ¡Qué gente tan blandita, joder! Y el director decide que es buena idea mostrarnos a esta chica sobreactuando durante cuatro minutos de reloj. Impresionante. Puedo esperar más Total, que llaman al poli y al médico Pero estos siguen sin enterarse de nada Sabes, Esto no tiene ningún sentido para mí No entiendo qué hacían aquí ¿Cómo que no lo entiendes, alma de cántaro? Está muy claro qué es lo que hacían aquí Gracias Ahora llegarán una sucesión de escenas de asesinatos Totalmente random Cada una más larga que la anterior Que por supuesto, poco o nada Tienen que ver con la trama Trama Primero veremos a dos auténticos imbéciles que están jugando al Call of Duty con pistolas de clavos. <risa> es que yo no entiendo nada, de verdad. ¿Qué podría salir mal en este juego? No veo fisuras en su plan. ¡Oh, vaya! ¡Me he pinchado! ¡Qué inesperado! Juegos, juegos, haré que la muerte sea un juego. <risa> es, que, es que amo la risa diabólica, de verdad. Bueno, bueno, pues obviamente los sorprende y les dispara un poco. ¿Pero qué pasa contigo? No te hemos hecho nada, solo estábamos jugando. ¿En horas de trabajo? A ver, si no queréis trabajar, tenéis que haceros youtubers, es un hecho. la muertos, por idiotas. A continuación veremos a una pareja en coche, que se paran para comer en un sitio random, y casualmente la camarera es la exnovia del chico. Eh, sí, no nos importa. Creo que voy a tener que calmar esos destrozados nervios tuyos A ver, que si hacéis eso, os matan Ala, mi puñetero caso ¿Y, ¿Y si pasa mi padre? Ah, olvídate de tu padre ah, tienes razón ¡Separarse! Y tú, ponte ahí para que te mate tranquilamente Y a pesar de que le dispara una vez Ahora tiene dos clavos Del ruido enlatado, ni hablamos Tú también, quédate ahí quieta ¡Hala! ¡Muerta! Ahora un calvo malvado está leyendo, y se va a ver la barbacoa. ¡Qué escondido que está el malo! ¡Es impresionante! Lo mejor es que el tío pasa por delante y ni se entera. ¡Qué maravilla! Perdonad que haga tanta sangre con esto, pero es que ni siquiera está de pie apoyado contra el borde. Es que está tumbado y ocupa media puñetera piscina. Es que es totalmente imposible no verle. ¡Ja, en fin, que le tirotea y el pollo muere. Pero aquí podemos ver que el muerto se agarra a la verja para no perder el equilibrio. <ríe> Espectacular. Ahora veremos a dos mozas andando por el campo, durante un plano que dura un cuarto de tu vida, más o menos. Y que también pasan por delante del asesino sin verlo. Pero ¿cómo es posible que no lo vean? <ríe> ¿Pero qué pasa? ¿Le deben dinero y se están haciendo las locas o cómo va esto? Es un misterio. Muy misterioso. Deberías estar guapas para ir al infierno. ¡Hala! ¡Muertas! Es verdad, estos dos. Con tanto relleno me había olvidado de ellos. Resulta que seis de los muertos fueron los que le... robaron la cartera a la chica del principio. No sé, a lo mejor tiene algo que ver. Como usted quiera. Pero creo que se equivoca. ¿Dónde está tu hermano? El que no era nada sospechoso. ¡Coche fúnebre! ¡Coche fúnebre! ¿En serio? Total, que casualmente se lo encuentran por ahí, y comenzará la persecución de coches más anticlimática de toda la historia del cine. Tendremos planos eternos sin prácticamente interacción entre los coches. Durante la huida, el malo se sube a una grúa de estas y... ¿Se suicida? <risa> ¿Os habéis fijado que se ve la pierna del Menda al caer sobre la colchoneta? ¿Repetir la toma? ¡Bah! ¿Para qué? ¿Limpiar la lente? ¡Bah! ¿Para qué? ¡Hala! ¡Muerto! ¡Oh, qué pena! Tal y cual. Vale, yo entiendo que mató a los seis que te robaron la cartera al principio, pero ¿y el resto de muertos, incluidas las chicas? ¿Por qué mató a tanta gente que no tenía nada que ver? Porque sí. No me gustan estos finales. No, ni a ti ni a nadie, tranquilo la película entonces termina con el médico y la chica yéndose juntos ya que son los únicos que quedan vivos para forzar un romance y ya está fin bueno amigos pues hasta aquí pistola de clavos ¿Qué os ha parecido semejante cosa la película es un tostón, no hay más las escenas están estiradas hasta la saciedad tiene un ritmo nulo no tiene sentido nada de lo que pasa las escenas son inconexas entre sí hay demasiadas chicas enseñando carne de forma gratuita hay momentos en que mientras están hablando les hacen zoom a las gemelas, ¡eh! Es que es descaradísimo. Bueno, es lo que tiene ver cine de este tipo, de vez en cuando te toca comerte un mojón así, pero si le hemos dedicado vídeo a esta película es por sus mágicos diálogos, tienen demasiadas perlas como para ignorarla. Bueno, pues yo me voy a comprar una pistola de clavos, que no tire clavos, y me despido de vosotros hasta el próximo día.